No corro, no empujo y no grito. <risa> nos dejaron en de la estación de Ragvik Shop y de aquí vamos a agarrar la línea amarilla hasta la estación Chang. ahorita les digo cuál Te traigo el mapa guardado Sí Aquí se separan las mujeres de los hombres. A las mujeres las revisan en unos huequitos y a los hombres. Las maletas van juntas. Es mi cámara. Yeah. Thank you. <laughs> ¿Les gusta mi cámara aquí? Ahí están los tickets. Sí, aquí separan a las mujeres y los ponen esos biombitos para revisarlas. Y a mí por otro lado. Compro. Nada más a dónde vamos. ¿Esta? Sí. Y vamos a ir a la... está 32, ¿Eh? y no pagamos los 150. Sí, eso te va a decir yo también. que para qué pagábamos Nos va a costar 32 rupias. 264. No nos íbamos a gastar 300. 300. Ah, verdad. Vamos a pagar 32 rupias. Una. dos y 4 Están las, las, las fichitas y el cambio. Estamos rayos. Eh, tenga su fichita. Y trae el cuto minar. Por acá marico. le digo no Mari. Maris me está comentando Maris me está comentando que que que que que que este metro se ve mucho mejor este está, está mucho mejor que el de México Está mucho mejor que el de México El aire acondicionado está bien potente Tiene aire acondicionado, uh, está muy bien el metro está Las está estaciones limpio. Te va indicando las estaciones a donde vas Está, está limpio casi Están casi nuevos No están pintarrajeados, no están pintarrajeados Ni grafiteados, ni grafiteados. esta parte donde te van diciendo las líneas en qué vas, ahorita sigue la race course y aparte también te dicen ahí en el letradito, en el letradito de allá te dicen en qué estación sigue y está el audio también. Nosotros vamos a ir a la estación Malvilla Nagar. Y te dice de qué lado se abre la puerta. Se va a abrir de este lado. Otra cosa también es que hay cargadores eso no lo habíamos visto en otro metro y se agradece siempre. Más por aquí? Hay tienditas dentro de la estación de metro Si quieres comprar algo Que te haga falta Un desodorante, una bolsa, comida Y ya para salir La monedita Y este fue nuestro video del metro. Le ponemos 10 al metro de Delhi.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 no, va a bajar y el amarillo va a bajar. mucho, van a bajar? Sí. Son todos Station. Be in line and do not push us to have one boarding lead to the train. Mario, leche. Es es un poco un Station is. Strategy is a change here for the blue light. Doors will open on the right. Please, I'm going to take the other one. Ven, sus marcas. <laughs> Listos. <laughs> No corro, no empujo y no grito. <risa> Dice que venía otra de mí. Me mismo, metieron, no más? sí, hasta la manoseada. Pero bueno. Ya. Yeah. Yeah. Esta es La hora pico, que nos quedó claro que si sí es la hora pico. Hasta le voltearon la blusa a la Maris. <risa> se la voltearon. Miren. Se voltearon la blusa a la Maris. Ahí está. Sí se la voltearon. Véngase. Son las 4 y media de la tarde, eviten el metro a las de 4 a 5 de la tarde, ¿ok?